Martín Fierro 2023. ¡Arrancó la guerra de conductores! Faltan menos de dos meses para la entrega de nuestros queridos Martín Fierro. Y ya comenzó la polémica. Los premios están al rojo vivo. Hay egos y envidia por parte de la conducción del evento. Muchas duplas ya se bajaron sobre la mesa. Pero Telefe propone y Aptra dispone. El canal de las pelotas puja con la asociación por la pareja de conductores de la gala. Porque ella me lo pidió públicamente y todo el tema de una guandanara que se anima a la conducción hoy. Yo a mí no me gusta la comida picante. ¿eh? Proba así, ah, mira, como para que te des una idea. Me va a, va a picar mucho. va a picar. Cualquier cosa después te tomas un vaso de leche. Bueno. ¿Y dónde está el vaso de leche? Te lo traigo. Te, te lo juro que yo nunca lo... No aguanta mi leche. Eh, eh, necesito que me traigan... <risa> Después de ver esto, desde la producción de la tarde nos preguntamos ¿Quién conducirá finalmente los Martín Fierro 2023? Para responder esta pregunta, a continuación, en exclusiva, habla el único que lleva la voz cantante, el presidente de Aptra, Luis Ventura. Luis Ventura, ¿estás listo para responder? ...las preguntas de este grupito humano... ...no sabes todos los enigmas que tenemos... ...que queremos develar en esta tarde, acá a la tarde. Y quiero decir que lo primero que me preguntaron... ...si ganaba a la tarde. <risa> no, no. Imagina, <risa> y me imagino sí por va, dónde vas va a ir. Si estaba nominado, te pregunté. ¿Eh? Pero eso no se sabe todavía. O si a vos se te sabe. preguntaron, a mí, que si, si ganaba a la tarde. <risa> bueno saltearon, ya, a ver, vamos. ya la nominación sabe. ya está. era a primero. Contarnos, contanos, ven tú, en qué instancia estamos en eh, abrochar los últimos detalles con Telefe, que es el canal que tiene eh, los derechos de la televisación, y ver eh, eh, cantidad de rubros, sí. cantidad de invitados. Primero que nada, perdón, sí, pero primero que nada fecha, porque se barajaba el 5 bueno, de julio, ahora sí, es se... miércoles. Ah, muy pero bien, ¿y ahora? Eh, después Telefe empezó a analizar que podía ser mucho más ventajoso a nivel de, eh, de registro de sintonía. Sí si era el domingo 9 de julio que además claro. es feriado claro. y había a, acá hay un poco lo que también hay que analizar lo que hablábamos recién con Chantal hay que haber un tema de presupuesto porque... Anunciantes eh, no, no solo anunciantes, sino personal. Al ser un día feriado se paga doble sí, mm -hmm. la verdad. Claro. que la cantidad que moviliza un evento mm -hmm. de este... Le tenés que pagar el doble claro. a todo lo que están girando alrededor Entonces, Seguridad, mozos cocineros... Eh, todo lo que quieras imaginar, que tenés no menos de 500 personas. ¿sabes? Claro. Además de los domingo. invitados. Generalmente siempre se hizo sí. domingo. Generalmente domingo, sí. Ahora, o sábado. ¿quién decide el tema de los conductores? ¿Aptra o lo decide Tele El canal propone, el, el canal propuso, el, el, lo más firme que yo escuché, pero vuelvo a repetir, no está confirmado, porque eh, Aptra tiene que también hacer su reunión Directiva para decidir si acepta a esos conductores. Esos conductores. Vale. Ah, vale. perfecto. Vale. ¿Y a, Aptra, cuál es la dupla de conductores que encuentran más atractiva? No, no, no. Aptra lo que hace es recibir lo que propone el canal. Claro, lo está, que está es de acuerdo, caso. no se, lo no que se, se vota. Te lo propone duplas. Sí. Y abstra discute como en un congreso sí, interno. Se levanta la mano, sí, no, sí, no. Pero ya hay líos ah, no por esas que... propuestas. Y pero a ver... yo no me voy a acercar de los, li... de los líos externos. A Vamos a analizar las duplas porque son todas Oye. hermosas. Deberían conducir un cuarto Ay, cada una, te votar? digo, no porque suceder, son geniales. La primera votar? dupla, Marley y Wanda Nara. La rompen. Marley y no sé. Wanda Nara. No le gusta a Diana, mira. No. La segunda poquito, opción, eh. Rodolfo Barili y Cristina Pérez, Podríamos ¿no? votar ¿no? Son... Bueno, ahora Podríamos votamos, votar. ahora votamos, hacemos nuestra decisión. Eh, los eh, Claro, los dueños del noticiero, los dueños del rating también. Santiago del Moro y Verónica Lozano... Una dupla sensacional, encanta, sensacional, me uno mejor que el otro divino juntos. Y si no, la otra opción de Iván de Pineda y Natalia Oreiro. La verdad es que están todas buenísimas, una... ya condujeron ellos dos. Cada, ¿eh? dupla, cada dupla tiene un estilo, ¿no? Tenemos ah, que todos estos candidatos, en algunos casos, Marley más de la mitad, ya tuvieron una experiencia como sí, conductores eh, de, sí. de entregas, ¿eh?